Buenas gente, soy Azid y os traigo las primeras impresiones del juego Skyforce, que ahora mismo está en, base, en fase beta cerrada, completamente en la fase 1. Bueno, como veréis empezamos todos con un personaje clase tipo guerrero, con una espada de una mano. Como veis los gráficos son bastante bastante bien y yo no tengo una buena tarjeta gráfica así que el tema de carga del juego también está bastante bien aunque podría estar mejor ya que el juego está a 32 bits y no en 64 así que le podríamos sacar un poquito más de, de optimización al juego cambiando las 64 bits pero bueno eso ya depende de ellos Como veis, nos mandan a hablar con un NPC, luego nos ponen unos, unos vídeos, un poco de historia del juego. Una lástima que esté en inglés, pero bueno. Me recuerda mucho al Final Fantasy, sobre todo esta escena. Es clavadito, clavadito. Allá abajo a la derecha podéis ver también el minimapa El cual lo han hecho de estilo minimalista Muy minimalista Pero funcional, la verdad Ahí podemos ver más gente de la beta ¿Veis? Ahí podéis ver las opciones de vídeo que os decía antes y si oís ruidos, no, no, son bombas Son petardos que aquí estamos en falla El tema de hablar con los NPCs y tal, todas las acciones que se hagan con el juego, recoger cosas y hablar con NPCs, abrir puertas, todo se hace con el espacio. La tecla de espacio es pues la tecla de interactuar. Como os he dicho el tema de gráficos está bastante bien. y bueno esto como os haréis una idea esto es el tutorial en el cual nos enseñan a movernos, pegar, recoger cosas ves como os he dicho apretáis espacio y recogéis la bolita que es donde puede haber dinero o anillos o armas etcétera bueno como veis eh, una sola habilidad tenemos si no recuerdo mal también tenemos un poquito el... Con el Shift podemos hacer una especie de esquivar, es un dash. Pero de momento no nos dan nada más, simplemente una habilidad que hace combo. Como veis el icono va cambiando cuando conforme vas pegando. Eso quiere decir que ahí hace el combo. Y nada, es. Como os he dicho, es el tutorial, o sea que simplemente. Tenéis que avanzar, matar lo que veáis, coger todo lo que tal. Y ya está. Tampoco hace falta ni que matéis a todos los enemigos. Simplemente avanzáis para adelante y ya está. Hasta que vayáis al primer boss. O mini boss, mejor dicho. Y sí, este sería más un mini boss. como veis ahí había jugadores también que están haciendo lo mismo la verdad que es un instanciado entonces estamos en el mismo sitio pero no lo estamos como siempre los bosses atacáis atacáis un poco al boss si os molestan los adds, matáis al ad pero como bueno, casi siempre, lo, lo de siempre, atacar al, a los adds y luego atacar al boss la verdad que este ad al principio no molesta mucho y el boss tampoco es muy Vamos, que si te acaba de molestar, pues eso, le pegas y listo. El boss, el boss eh, este tiene mecánica sencilla, sabéis, al principio las mecánicas son muy sencillas, ataques muy lentos, movimientos muy lentos, pero conforme vais avanzando en el juego, los enemigos, aparte de que van cambiando, este por ejemplo, es arma a dos manos, pero a lo mejor luego más adelante os van a poner a... De, de distancia, enemigos de, de distancia y esos tendrán otra mecánica, que tenéis que interactuar con objetos que haya en, en la misión para matar al, al boss o a los arts. El tema de la vida si os preguntáis por qué no me estoy curando es porque... Para curarte, necesitas coger unas bolitas amarillas que van soltando los enemigos o el boss a lo largo de que le vas pegando y, o, lo, o matas a los Hatch o todo eso eh, Más adelante te dan opción a comprarte como unas potis, digamos, unos consumibles que la verdad que no son muy útiles porque dos, tienen dos minutos de cooldown y tal y te pueden sacar de un apuro, pero bueno, tampoco te curan mucho. Lo suyo es ir recoger las bolitas amarillas siempre, siempre que veas una bolita amarilla, ya no sé que vayas con un support, claro, si vas con un light builder está claro que vas a tener más defensa y vas a, hacer, vas a ser más fuerte, así que ahí no tienes mucho problema. Pero si vas solo, lo mejor es coger las bolitas. Bueno, como veis, eh, aquí hay una animación de un vídeo muy guapa por cierto la cual nos abalanzamos a por ellos todos los que estamos ahí para intentar acabar con todos pero sin demasiado y fue muy bueno que seamos en las artes ves lo que habéis dicho antes el tema de ataques a distancia ya hemos muerto bien, aquí tenemos la animación nos echan ahí, a la fosa común pero ocurre algo Bueno, después de recapacitar un poco lo que ha pasado, que será es la muerte y todo eso, cogemos y seguimos hacia adelante con el tutorial. La verdad es que es un tutorial un tanto extraño, pero es divertido. Seguimos matando a ads, seguimos avanzando y en búsqueda del de objetivo que, como veis, aparece en el minimapa. En el minimapa siempre desaparecerá el mini objetivo y girando la vista también lo veréis, como veis está ahí enfrente y lo mejor también es intentar matar en grupo si tenéis ataques de área parece que como os digo al principio nos dan este personaje con dos habilidades solo y no no podemos hacer mucho la verdad y el os había dicho antes, llegamos al boss aquí tenemos la animación este boss consta de dos fases ahora cuando termine la animación empezamos con la primera fase bueno como veis las ratitas estas están intentando jugar con nosotros dándonos golpecitos pero que no jueguen mucho porque acabamos de revivir, recordad. Ahí tenéis. Bien, nos acaban de dar la segunda habilidad. Ya tenemos ataque en área y ataque sin que target con combo. Botón izquierdo y botón derecho del ratón. El boss ha enfadado. Bueno. Bueno, veis, el boss tiene 5 barras, eh, en verdad tiene una sola barra, pero a nosotros arriba nos muestra 5. Cada barra, digamos que conforme se acaba una barra, el boss es más débil y es más fácil luego bajarle la vida. Es verdad que conforme le baja la barra, eh, las mecánicas actúan, aparecen los adds o el boss hace un ataque fuerte. O sea que simplemente hay que aguantar, coger las bolitas amarillas, como os he dicho siempre siempre las bolitas amarillas cuando veáis una a no ser que tengáis compañero que os cure y eso y en cuanto podáis hacer área matáis los adds y seguís con el boss como veis la primera barra ha costado un poquito de bajar y ahí tenéis el ataque que os decía, si podéis cortar lo cortáis matáis los adds otra vez con área De guardaros la, la área guardaros la para cuando vengan los ads y el single target se lo hacéis al boss esperáis que se acerquen los ads y cuando estén cerca ¡pam! es muy sencillo como os he dicho es el tutorial aparte no lo vais a matar veis ¡Pam! bueno el, el boss huye a la siguiente sala esta es la segunda fase nosotros seguimos tras de él simplemente hay que avanzar un poco y entramos nos hace un nuevo ataque de, de área y de distancia nosotros simplemente nos acercamos hacia él ya que somos melee vigilando con el área esta que de las manos que nos lanza y guardando el ataque de área para los ads. ahí, esquivando las áreas de las manos matamos el ad y seguimos con él Ahora como veis la barra baja más rápido ya que como le hemos bajado ya dos tres barras pues la vida le baja más rápido, tiene menos defensa digamos. Eso es lo que se estaba comentando antes. Siempre que podáis esquivar y. Otra vez la área, tal. Muy sencillo el tutorial este. Es para que le vayas cogiendo el rollo a manejar el jugador con el ratón, atacar con el ratón, un poco de teclas. Pero para que a la tecla no vais a tener que usar muchas. porque Como solo tenemos dos habilidades, pero cuando salgamos del tutorial, eh, en la clase que vayamos a elegir, ya nos van a empezar a dar habilidades para usar con el 1, con el 2, con el 3. Con la Z, la X, la R también. Ahí tendremos varias teclas. Pues va que las habilidades nos las van a ir dando conforme vayamos avanzando y progresando en el personaje. Como veis, cada misión que terminamos en la beta cerrada nos, nos dicen que votemos a ver cómo está. yo A mí me ha gustado y de momento está, le he votado bien. Bien, hablamos con el PC, nos dice que... Que, está, que, que tenemos nuevos poderes y que vayamos a hablar con un NPC que hay un poco más adelante para que elijamos ya nuestra clase. Ahí están todos los players cogiendo nosotros ya como os he dicho cogemos el taxi el taxi nos hace mover... ah no, aquí no hay que coger el taxi, perdón ya estamos en la zona que, que teníamos que estar el taxi es para moverte entre zonas aquí tenemos que ir a hablar con, con el chico eso como veis es el progreso del jugador al principio no tenemos nombre, somos un, un número hasta que terminemos el tutorial Una vez terminamos el tutorial, ya nos dicen que le pongamos el nombre a nuestro personaje, nombre y apellido. Hay que pensar en dos nombres. Este chico nos dice que es un holograma, que tal, que, y que nos metamos en una cámara para poder practicar con, con todas las clases que hay. Podéis elegir la que queráis, izquierda o derecha. Ahí está, ya estamos entrando en la sala holográfica. Y como veis ahí, ahí detrás tenemos las diferentes clases. Simplemente tenéis que elegir entre las primeras tres clases que nos dan, que es el Lightbrinder, el Paladín y el Cryo Yo en este caso eh, voy a elegir el Cryo tenéis los tres el paladín el romance y el support de momento no hay más clases son las primeras clases que nos dejan elegir tenemos que ponernos encima del cuadradito amarillo de ese que hay ahí o darle en el menú y ir a, a la clase y elegirlo ya estamos con la nueva clase hablamos con el NPC para decirle que esta es la clase que hemos elegido y nos dirá que vayamos a cambiar nuestra apariencia aquí podemos elegir el sexo y la altura tal, todo, el pelo voy a elegir una chica como siempre en la siguiente fase podemos elegir el físico el tipo de cuerpo y todo eso, la cara. Bueno, vamos a ver un poco más alta. La masa corporal, así está bien. Sí, así está bien. Un poquito más flaquita. Y un poco más de piernas. Y un poco más alta. Perfecto. Bien, aquí que tenemos, aquí podemos cambiar las piernas, todo, un poco, más... un poco más de tetas, aquí el pelo, a ver qué pelo le podemos, lo corto, no, con coleta mejor, no, pero esta coleta, Mejor. Bien, ahora elegimos el color de pelo. Vamos a ponerle un color blanquito. ¿no? blanquito Ese es el tipo de cara. ¿eh? Mejor enfadada. El color de la piel. Un poquito más blanquita. Color de los ojos blanco, no rojo, la nariz, vamos a bajarse un poco, bueno como podéis ver el tema de personalizar el avatar <coughs> tiene bastantes opciones, no, no es limitado como en muchos juegos, no tiene muchas cosas pero se puede editar bastante bien el, el avatar. y podemos cambiar un poco de maquillaje y tal bueno esto ya es a gusto de cada uno luego voy a poner aquí una feme fatal y, y ya está vale seguimos para adelante a ver qué nos dan elegir la ropa aquí podemos elegir la primera ropa con la que vamos a salir este traje no está mal o cantarín pero bueno esto es un copero muy tan... Nah. Creo que me voy a quedar con el, con el traje naranja. Estos no, no me llegan a gustar. esto Me quedo con este. Podemos elegir pendientes. Podemos elegir casco también. O máscara. Bueno, máscara es más abajo. Aquí podemos elegir el casco. colores tan... no te dejan elegir mucho y luego el tema del casco o gafas podemos elegir también o máscara yo creo que le voy a poner unas gafitas de pera que le va a quedar muy bien la máscara es que queda muy no sé demasiado niña mejor las gafas las de pera mejor y nada simplemente ahora como os he dicho elegimos el nombre el apellido y listo. Ya lo tenemos todo. Y no podéis poner números, solo podéis poner eh, letras. Acordaros de eso también. Y nada, una vez terminamos nuestro personaje, pues vamos a hablar con el npc para terminar de, de hacer la misión. Y nada chicos, hasta aquí llega mi primer vídeo de Skyforce. Gracias por la visita y nos vemos en el próximo vídeo.